Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero de verdad, de verdad, de verdad que la estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre... Eh, cambia el micrófono nuevamente, <ríe> no sé si lo notaron. Eh, sobre cuál va a ser el siguiente paso, cuál va a ser el... Eh, eh, para que ustedes estén preparados, ¿qué va a ser la siguiente estrategia? Déjenme si darle aquí un poquito de ritmo a la música de fondo. Aunque ustedes no lo crean, aquí estamos mezclando en vivo. Eh, chicos, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Yo no sé si ustedes recuerdan, eh, con el tema de Pulse, con el tema de Omega Pro, con eh, también Cannabis City, muchas, muchas, muchas plataformas, que se han dedicado a estafar a la gente, eh, el, la, las cuales util, utilizan la tecnología que está más reciente, lo más eh, innovador, lo que la gente apenas está empezando a entender para captarlos con eso. Entonces, en algún momento el tema del metaverso estuvo muy vigente en algún momento el tema del metaverso era lo que todo el mundo tenía en boca eh, vimos que inclusive facebook está trabajando en esto ni siquiera tiene algo creado 100% funcional pero con el metaverso eh, sucedía algo muy interesante para que un metaverso sea rentable Y tenga su propia moneda Y tenga su propia economía Dentro de ese videojuego Por así llamarlo Porque los metaversos están muy, muy, muy eh, Ligados al tema de videojuegos La diferencia es que es un mundo abierto Inmenso Donde hay personas en línea al mismo tiempo que es muy similar como repito a, a lo que sucede en los videojuegos pero le metemos o le meten el tema de eh, las gafas de realidad virtual para que sea más inmersivo y dentro de este metaverso se puede recrear eh, edificios se puede recrear lugares, puntos de reunión para los que han jugado VR chat o más bien los Sims. algo muy similar a esto pero vamos a ver qué, qué es lo que sucede VR chat es muy utilizada entre la comunidad eh, VTuber entre la comunidad que, que, que usa estas gafas porque es un mundo abierto donde tú puedes entrar hablar con otras personas comunicarte todo este tema pero es algo que ya funciona, es algo que ya está vigente es algo que ya tiene una comunidad activa es algo que ya la gente está utilizando entonces perfectamente VRChat o, o los, los dueños podrían decir bueno vamos a crear una moneda que la gente tenga que pagar por esta moneda y que dentro de, de esto puedan comprar sus skins, puedan, puedan comprar sus armas es, es todo esto pero estas estafas, por lo general, lo que hacen es que toman algo que no existe, que es efímero, que ni siquiera hay un acceso anticipado para probar usted su, este, este metaverso. Sino que te muestran videos de videojuegos como los Sims modeados. Eh, y con base a esto, te dicen, bueno, es que vamos a tener en un futuro. Ahorita no hay. Usted no puede entrar al metaverso. Yo en el metaverso de Omega Pro nunca pude entrar. En el metaverso de Cannabis City nunca se pudo entrar. Eh, de todas estas estafas, lo que te mostraban eran videos de lo que iba a hacer. De lo que iba a hacer. De lo que iba a pasar en algún momento. Pero usted está comprando una moneda. Eh, ellos se vendían el token. Te vendían la moneda de algo que no existe. O sea, esta moneda va a funcionar. En nuestro metaverso, cuando ya el metaverso esté, eh, usted va a tener esta, esta moneda. O sea, te dan acceso anticipado. No al, no al metaverso, sino al, al dinero que iba a haber dentro del metaverso. Esto es to, totalmente ilógico. Porque el, el, el dinero dentro de estos mundos virtuales funciona siempre y cuando el mundo virtual que crearon funcione haya gente activa, haya gente usándolo con base a... Funciona como una moneda tradicional, con base al uso que la gente le dé, ese es el valor que va a tener. Si a usted le venden una moneda diciéndote que va a funcionar dentro de un metaverso y ese metaverso no existe, no hay un acceso anticipado, no hay nada. Lo que te están vendiendo es un video mostrándote lo que va a ser y te venden antes esa moneda, ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque probablemente es una estafa. Lo, probablemente lo que quieren es nada más tu dinero. Eh, en el caso de Omega Pro, tuvimos esto de acá, que yo hice un video hace algún tiempo. Por cierto, acabo de ver de que llegamos a los 13.600 suscriptores, no me he dado cuenta. Muchísimas gracias a todos ustedes, aquí estamos viendo un video en el que yo hablo, precisamente del metaverso de Omega Pro, le voy a quitar el audio, porque vean que aquí en, en Islas Maldivas eh, pusieron unas computadoras, algunos videojuegos con la característica del 3D, del VR, tuvieron unas gafas, luego eh, aquí se ve una oficina, ojo, no un metaverso, sino un, un escenario, un pequeño espacio que ellos modificaron. Haciendo pasar... Qué curioso que, que esto inclusive... eso que se logra ver acá... Yo le puedo dar zoom. Eso que se logra ver acá se parece mucho a las oficinas de Black Wall Street Capital. Ahora todo tiene sentido. Eh, lo que hicieron simplemente porque lo analizamos también. Es agarrar el juego de los Sims y modificar algunas zonas. O sea, crearon algo que ya existía, lo modificaron para que se, se pareciera... Y tuviera los logos de Omega Pro. Y fuera algo más personalizado. Pero lo que hicieron fue un mod. Los que entienden de videojuegos. Saben de lo que estoy hablando. Los que no es como si les estuviera hablando en chino. Pero ven aquí se logra ver. Unas cuantas gráficas. La gente probando en Islas Maldivas. Todo esto con el fin de venderles. La moneda. El token. La shitcoin. Aquí vemos a Warren Buffett, A bueno. Gente involucrada en todo esto. Eh... Pero, ¿a qué voy con esto, chicos? Esta gente se aprovecha de todo lo que está en tendencia. ¿Qué es lo que está en tendencia en este momento? ¿Qué es lo que está arrasando? En redes sociales, en todo lado usted va a ver esta información. El tema de la inteligencia artificial. Es increíble cómo eh, plataformas como Netflix llegaron a tener su, primo, su primer millón de usuarios en dos años y medio eh, contaban como otras plataformas llegaron a tener su primer millón de usuarios en, en, en muchos años y en la gráfica que recuerdo haber visto eh, Spotify fue la que más rápido alcanzó ese primer millón de usuarios, lo alcanzó en dos meses y medio, fue la que más rápido ahora chat GPT que es una inteligencia artificial, alcanzó su primer millón de usuarios en cinco días. Dígame si eso no es algo que está en tendencia. Dígame si eso no es algo que está revolucionando. Para los que todavía no saben qué es esto, la inteligencia artificial es básicamente, eh, bueno, hablando específicamente de ChatGPT, es eh, una... Una plataforma en la que usted escribe por medio de texto, le da las indicaciones y la inteligencia artificial te resume, busca información, está conectada con Google, busca información y no es que le hace copy paste, sino que ella hace la labor de estudiar el tema, de entenderlo, de analizarlo y con sus propias palabras te da la respuesta lo más idónea posible. Si yo, por ejemplo, entro a ChatGPT, podemos ver que eh, bueno, mi, mi internet ahorita está, es una cosa terrible como está. Pero para que ustedes entiendan, eh, eh, esto es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante. Porque, por ejemplo, aquí yo lo tengo eh, abierto. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Si yo quiero, tengo una empresa de venta de huevos y yo quiero eh, mejorar las ventas de, de, de huevos, de gallina y quiero eh, ten, yo tendría que hacer una in investigación de todo este tema de marketing para yo entenderlo. Me llevaría bastante tiempo, pero con ChatGPT yo puedo, por ejemplo, poner... Eh, tengo una empresa de venta de huevos de gallina Mencióname Mencióname Cinco maneras en las que puedo Atraer a más Público Y de esa manera, generar más ganancias. Si yo esto lo hiciera a mano y, y quisiera buscar esta información, tendría yo que buscar en Google, leer muchos artículos, entenderlos, buscar cursos, cosas por el estilo. Pero yo esto se lo hago a la inteligencia artificial y ella me hace el trabajo por mí inmediatamente en ese momento ella está pensando claro que sí aquí tienes cinco maneras en las que puedes atraer más público y generar más ganancias para tu empresa de evento, venta de huevos de gallina Uno, promocionar tus productos en línea crea una página web para tu empresa y una presencia en las redes sociales donde puedes publicar fotos de tus productos y precios utiliza técnicas de marketing digital como el SEO y marketing de contenido para atraer a más público a tu sitio web y redes sociales. Ofrece promociones y descuentos. Crea promociones atractivas para tus clientes como descuentos por compras mayores a una cantidad determinada. Ok, número 3. Participa en eventos locales. Asiste a eventos locales como ferias y, fest y festivales. Ofrece una experiencia de compra única. Diferenciate de tu competencia ofreciendo una experiencia de compra única. Por ejemplo, puedes ofrecer productos frescos, recién recolectados, empaquetados con una presentación atractiva y con una atención al cliente. 5. Busca socios comerciales. Siguiente. Vean, chicos, la, la, el poder de la inteligencia artificial Prácticamente a preguntas complejas Ella te da soluciones Muy bien estructuradas Y con sentido No es que hace un copy paste de Facebook Ella entiende Lo que le estás preguntando Y con esto te da Si yo quisiera hacer un guión Por ejemplo para uno de mis videos eh, Quiero que me menciones Digamos que yo quiero hacer un, un guión para uno de mis videos. Quiero, eh, quiero en este video mencionar cinco maneras para evitar caer en estafas. Quiero que me menciones cinco maneras para evitar caer en estafas piramidales. Si yo quisiera hablar de este tema en un video de YouTube tendría que hacer una... Eh, Tendría que hacer una investigación, leer muchas páginas, eh, punto por punto irlo desarrollando hasta yo llegar a tener este, este primer eh, guión con base al que voy a hacer mi, mi video. Eh, número uno Investiga a fondo. Investiga cualquier oportunidad de inversión antes de invertir tu dinero. Bueno, aquí me va. Ten cuidado con las promesas de ganancias excesivas. 3 evita la presión para invertir no te dejes presionar para invertir tu dinero ven que no confíes en referencias de personas desconocidas ven lo que yo les digo chicos en esto hay mucho hay, hay mucha información llega a facilitar la vida de muchísimas personas también hay inteligencias artificiales que crean imágenes imágenes eh, con inteligencia artificial eso se puede utilizar para por ejemplo en una página como Red Bull hay muchas hay mucho contenido ya hecho como con inteligencia artificial yo puedo generar dinero con esas imágenes, puedo crear contenido con esas imágenes. Y actualmente como esto es algo que está en está vigente, tiene, está súper súper fresco. Es algo que se está utilizando eh, Perdón si este video se hace largo chicos, lo que quiero es hacer básicamente una charla que ustedes eh, puedan escuchar esto como si fuera un formato podcast eh, y que ustedes puedan eh, ver cuál va a ser el siguiente paso, para que de manera que cuando ustedes le propongan algo como esto, ustedes ya estén preparados. ¿Qué es lo que pasa chicos? Eh... Hace como una semana me invitaron a, a, una, a una charla de Zoom. Yo estaba en el trabajo, no estaba grabando, estaba viendo, escuchándolo desde mi celular. Y en esa charla de Zoom estaban hablando de que ellos ya tenían acceso a la inteligencia artificial eh, 2.0 y que están creando algo diferente y que están creando algo revolucionario. Que usted podía invertir en esa empresa. Ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero es algo que recién están empezando. Y que ellos por medio de inteligencia artificial están ganando dinero por usted. ¿Cómo lo están ganando? Dicen que, que están creando libros completos. Y que los están vendiendo en Amazon Books. Y que como es por medio de inteligencia artificial. Ellos podían crear hasta 50 libros por día. Y que también estaban creando contenido en internet. Y que habían canales de YouTube. Con más de un millón de suscriptores ya. Hechos con inteligencia artificial. Y que estaban ganando dinero. O sea que de todos los medios. Por los que se puede ganar dinero en internet. Ellos ya estaban haciéndolo de manera, de manera industrializada. Lo estaban haciendo de manera. Que hacían demasiado contenido. Eh, para redes sociales. Y que... Curiosamente, <ríe> eh, sus páginas eh, principales no tienen más de mil eh, visitas ni seguidores ni nada. Eh, entonces, es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y que por medio de, de ganar dinero, eh, por medio de todas estas plataformas, es que a usted le pagan, creo que era una rentabilidad de un 250% eh, al año, si no más, mal recuerdo. Pero. Esta, chicos, va a ser la siguiente estrategia que van a utilizar para hacerlos caer a ustedes. Utilizan algo innovador, algo real, algo que funciona, pero va a ser parte de su trama. La estafa siempre va a ser la misma. La, la estafa siempre va a ser un esquema Ponzi en el que le pagan a la gente con el dinero de los demás. Pero lo que cambia es el panorama con el que se lo presenta. Entonces, chicos, eso es para que ustedes... Eh, estén atentos a todo esto porque las próximas estafas que vienen van a ser con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes para detectar todo esto? Si es algo que te ofrecen un rendimiento excesivo, que usted dice, esto me podría ser millonario si yo mis ganancias las vuelvo a reinvertir, me podría ser millonario. Es una ganancia que ni el banco me la da, ni ningún otro ente, ni nada. Presten atención a todo esto. Chicos, ese es el mensaje que les quería traer. Eh, para que ustedes estén atentos a próximas eh, estafas que se vienen. Y que podrían ustedes tal vez, tal vez volver a caer. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.